hoy, el presupuesto de transporte en estos cinco temas y cómo querríamos gastarlo si tuviéramos la posibilidad de decidirlo hoy hay 12 mil millones de pesos cada año en fondos federales que se gastan en transporte 12 mil millones de pesos cada año y en estos cinco temas lo que hoy se gasta es que 77% de, ese, de esos 12 mil millones se van en, en, en el automóvil aquí tengo 100 fichitas ¿no? Cada uno de estos, por lo tanto, son 120 millones de pesos. Entonces, el coche se lleva 70, 77% del, del, del gasto, es decir, se lleva 77 fichitas, que es una lana. 4, 5, 6, 7 y eh, ahí está. 77% se lo lleva el coche hoy El transporte público se lleva el 11% de ese dinero Que son 11 fichitas El espacio público hoy se lleva 8% Que son 8% son esto Los peatones se llevan 3% Y la bicicleta se lleva 0.4% Que es El 40% de una ficha Ahí está, para que quede Bien bonito Lo que se lleva Y esto, pues es como lo que uno se lleva por eso Es lo que hoy, hoy, hoy se gasta Hoy nos gastamos todos los años En, en, en, en transporte Entonces, realmente lo que estamos gastando Es en la lana en el automóvil Es un poco lo que la foto de lo que está pasando ¿Qué pasaría si de repente un año Pongamos en el 2013 Decidimos reasignar estos recursos eh, Para no mantenerlos igual ¿Qué haríamos? Por ejemplo lo que necesitaríamos sería Pensar eh, eh, en temas de prioridades ¿No? Un poco lo que, lo que el, el criterio actual es Vamos a darle todo este dinero al automóvil Y lo que sobre, pues a, a este lado ¿No? Es como lo que... ¿no? lo que se está haciendo. Quizá tengamos que cambiar un poco las prioridades. De 12 mil millones de pesos, pongamos que para Bolívar para peatonal en maquetas e intersecciones, podríamos pensar que 1.200 millones sería al, al año, en fondos federales sería un número, y quizá no adecuado, pero podríamos hacer un buen, un buen acercamiento a lo ideal. ¿no? Entonces vamos a quitarle 7% del coche y ponérselo a los peatones. El segundo tema prioritario, este, que son ciclistas, eh, podríamos pensar que le hiciéramos caso a la Red Nacional de Ciclismo Urbano y invirtiéramos el 5% del, del, del presupuesto en, en infraestructura ciclista o en programas ciclistas. Entonces, vamos a ponerle un 5% aquí. Vamos a dejarnos de pequeñeces. 5%, que no es mucho en términos generales, pero ahí está: este, 5% para ciclistas. Puede ser que el, el dinero para el espacio público podríamos elevarlo de 8 a 10. No somos este, exigentes, es un tema importante, pero podemos dejarlo un 10% para que sumado con peatones haya un 20%. El tema de transporte público, que es la cuarta prioridad, eh, en realidad es, es el 70% de la gente se mueve en transporte público en el, en, en el país. Es un tema muy importante, hay, una, hay, una gran, hay un gran rezago. Eh, más o menos, si estamos pensando en hacer cuatro corredores de transporte masivo al año en, en, en, en las ciudades, estaremos pensando que necesitaríamos alrededor de 50% de este presupuesto. Entonces vamos a ponerle aquí, que son 6 mil millones de pesos cada año. Ahí está, el 50% del presupuesto. Y lo que nos quedaría entonces para el coche, que es un poco el criterio que hay que seguir, son 25% del presupuesto para el coche. Esa sería nuestra propuesta para reasignar recursos.